3. Ahora lo que vamos a hacer es todo esto que tenemos en un solo componente lo vamos a dividir en varios componentes para eso vamos a crear un nuevo componente que se llame job, en singular vamos a utilizar la extensión para crear esta, este nuevo componente y vamos a eliminar esto además vamos a traernos el contenido que teníamos en el componente principal vamos a reemplazar esto que teníamos por defecto y vamos a eliminarlo de aquí en realidad lo que vamos a hacer es poner una referencia a job un elemento tipo Job y le vamos a pasar algunas propiedades que va a necesitar para poder renderizarlo en el otro componente. Entonces le vamos a pasar el, este elemento que recibimos, que creo que mejor podemos llamarlo Job, es más representativo. Y vamos a pasarle esto como Listener. Borramos el resto. Y como podemos ver, nos dice que el compilador nos dice que Job no está definido, así que lo importamos desde este componente. Y ahora sí, no se queja. Vamos a llamarlo mejor onDelete Y entonces lo que tenemos que reemplazar de este otro contenido es hacer que sea un delete venga como parte de las propiedades, ¿no? porque ahora viene del otro componente. Y aquí en lugar de decir elem, lo que vamos a decir es también this.props.lo que teníamos en el otro componente, ¿sí? porque ahora lo está recibiendo este componente hijo, si se quiere, eh, tiene que recibir estos datos para poder mostrarlos a partir de las propiedades vamos a borrar esto porque no lo estamos usando y vamos a probar vemos que se están mostrando los elementos, los podemos eliminar podemos crear nuevos entonces todo sigue funcionando aparentemente como lo teníamos antes en un mismo componente pero ahora tenemos dos Ahora voy a agregar un comentario para no olvidarme que tengo que llevar todo este form a otro componente. Pero antes de hacer eso quiero hacer un cambio. Quisiera hacer que esto sea un form con un unsummit, como debería ser. y vamos a mover este botón adentro del form le vamos a poner type submit perdón, era un botón, no era un input y además vamos a hacer que en este submit se le envíe el mensaje prevent default al evento además vamos a marcar todos los inputs como requeridos para que cuando querramos agregar algo y no tenga un valor nos salte este tooltip diciéndonos necesitas o tenés que llenar algo para poder enviar este formulario bien, ahora sí, creamos otro componente que va a ser para el formulario. Y vamos a borrar esto. Vamos a quitar también este contenido y llevar este que tenemos en el componente principal, todo el form. a agregar un elemento, new job form y nos vamos a llevar este estado, esta parte del estado, al otro formulario porque ahora ya es algo que le pertenece a este componente, no, no al principal Bien, entonces ya tenemos, podemos acceder a todas estas propiedades porque tenemos el estado y ahora nos faltarían los listener, que antes los teníamos también en este otro componente. Entonces, traemos los handlers aquí. Aquí. Nos quedaría ver qué hacemos con este otro, con el listener del clic de agregar. ¿Por qué? Porque en realidad esto sí tiene sentido de que esté en el componente principal porque maneja o, o actúa sobre la colección jobs y eso no está en el componente hijo, está en este, en el padre. Entonces lo que vamos a hacer es pasar qué método queremos que se ejecute desde el componente hijo hacia el componente padre entonces le vamos a agregar props porque ahora lo recibimos no lo tenemos en el componente aquí vemos que lo estamos pasando e incluso si quisiéramos podríamos cambiarlo en el nombre para que no sea todo igual y no nos confunda. Entonces vemos que este que pasamos es igual al del padre Y este otro es el que tenemos en el hijo Además, nos estaría faltando importar el componente nuevo y además me olvidé de borrar esto al principio vamos a agregarle el export y perfecto, ahora guardamos y al menos el compilador no se queja vamos a borrar esto porque de todos modos no lo usamos Y vamos a llevarnos este prevent default en realidad como parte del componente que tiene el formulario. ¿no? Podemos ver que funciona agregar nuevos elementos. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un handler para, propio para este componente entonces para no tener un montón de código metido ahí dentro de, de este elemento o de esta sección que es más html ¿no? entonces le ponemos el componente propio volvemos a probar que sigue funcionando Pero el problema es ¿Qué pasa Si agregamos muchos espacios Y agregamos Se sigue agregando Entonces vamos a tratar de Validar de alguna forma Fácil y simple Para asegurarnos de que no Insertan solamente espacios en blanco Entonces vamos a agregar este if con trim y cada vez que se envíe este formulario lo que vamos a hacer es verificar que estos campos tengan algo y si no tienen nada devolvemos false y eso previene o no deja que el formulario se envíe como ven podemos hacer clic muchas veces y no deja que se envíe Ahora escribimos algo y podemos agregar el elemento Bueno, por último tenemos veo que hay okay un warning acá a la derecha Que lo arrastro hace rato Y en realidad fue porque en algún momento cambié ID eh, Perdón, key por ID Eso no debería haber pasado Vamos a ver si está todo bien Perfecto